La chica más rápida de Escocia. ¿Entonces tú eres la segunda más rápida? Por supuesto. ¿Papá nos ganaría? Seguro que sí. Acabo de hablar con los de RMK Clothing. Necesitan una respuesta ¿Hoy? Si no, retira la oferta Vale, pues entonces aceptamos ¿Estás totalmente segura de que quieres vender vagabonds? Sí ¿Vas a echar de menos dirigirla? Seguramente, pero quiero que todos pasemos más tiempo juntos Pero, ¿es tu vida? No, que va, tú lo eres ¿Te apetece desayunar, campeona? Sí Bien entonces cocinaré mi famoso especial para buceadoras ¿Puedo ayudarte? No podría hacerlo sin ti Podemos... El día me ha ido de cine. ¿Algo de lo que informar? No, nada. ¿Qué estás haciendo? Pues la cena. ¿Sí? No hace falta, ¿sabes? Pero quiero. Deberías estar pasándotelo bien con tus amigos, yo sí. mm, ¿Y entonces quién te cuidaría? Soy perfectamente capaz de cuidarme solito. Gracias. Ya, claro. ¿Qué estamos celebrando? Que he dejado el trabajo. ¿Qué? ¿Santo de qué? Le he dicho a Nigel que era un cabrón grimoso y traicionero. Y que ya le podían dar. Pero si tú. Tú eres un buenazo. ¿Cómo le has dicho eso? Pues ya me he hartado. Ese maldito sitio me estaba matando por dentro. Bueno, entonces igual es lo mejor. Pues igual sí. Por el futuro. Por el futuro. ¿A cuánta profundidad doy, Doc? A dos atmósferas. Pues claro que sí, cielo. Hoy he bajado a 20 metros. Creo que ya puedo ver los restos del naufragio, así que no tardaré mucho en sacar el tesoro y entonces seremos millonarios. ¿Qué haces revisando tanto papeleo? Para eso tenemos abogados. Pero es que son lentos de narices. Puedo llamar a Dan Porter, a ver si te ayuda a revisarlo. ¿A quién? ¿A quién? Ese amigo mío de Londres, jugábamos juntos al rugby. Trabaja en Capital de Riesgo. Era el único que llevó chistera en nuestra boda. Ah, ese. Hola, ¿puedo hablar con Dan Porter, por favor? ya no? No, da igual, ya lo llamo a casa. Dejó de trabajar ahí la semana pasada. Vamos a ver si quiere trabajo. ¿De qué? De asesor en la venta. Nos vendría bien contar con alguien que entienda de contratos. Hola, Zan, adivina quién soy. Ah, a la primera, me dejas impresionado. ¡Haz las maletas! Nos vamos a Escocia. ¿Qué? Escocia, tú y yo. Estaremos con unos viejos amigos. ¿Es necesario? Venga, yo sí. será divertido. Y nos vendrá bien cambiar de aires. ¿Por qué? Pues porque sí. Conocerás a Katie Trenchard. ¿La diseñadora? Sí. Ella y su marido quieren que les ayude con la venta de vagabondes. Sería ¡Ah, esa algo... Esa marca mola un montón. Eso dicen. ¿Qué me dices? ¿Mm? recuerdo cuando nadábamos juntos desnudos. Hacía un frío que te pelaba, Casi me desmayo. No recuerdo que te desmayases. <risa> te va a caer bien, Dan. Antes éramos como hermanos. Buenos. Buenos días. ¿Cómo están los langostinos? Oh, bien. Buenos, frescos y jugosos. Pues estupendo. Te he grabado el partido de noche. ¿Lo vemos después de comer? Sí, ¿por qué no? Mientras no te pongas a cantar Flower en Scotland. Tienes celos de mi voz, de mi gran voz. Porque cua. Cuando... Mm, buenísimo. francamente bueno. Sabor. Hola, soy Patrick. ¿Cómo está todo? La comida estás Tiene usted un local precioso. Sí, precioso. Ah, creo que nos hemos equivocado de giro. Sí, pero el último ha sido hace kilómetros. ¿Por qué aquí no hay señales? Me alegro de volver a verte. Lo mismo digo, creo que no conoces a mi hija, Josie. Hola, Patrick. soy Katie. Y esta es nuestra hija, Ayla. Hola. Hola. Dan. Josie. Madre mía. Patrick, pero cuánto tiempo, tío. Demasiado. Me alegro mucho de que hayas venido. No, no tenía un plan mejor. Eso me han dicho. ¿Saltaste o te tiraron? Salté. <risa> ¿Cómo estás? Pues en fin. Así es. A... Tendrías que haberme llamado antes. Ya lo sé. Pero ahora estás aquí. Venga, vamos adentro. ¿Qué tal el viaje? Pues bien, solo nos hemos perdido... ¿Cuánto? ¿Diez o veinte veces? ¿Oh? Sí, a mi padre no le convence mi capacidad para interpretar los mapas. Pasa de usar GPS y en vez de eso usa un mapa que tiene casi los mismos años que yo. Hay carreteras que cuando lo imprimieron solo eran una idea en la cabeza de los diseñadores. ¿Te gustan? Pues toma. Da las gracias, Ayla. Gracias. Perdona. Mis modales a la mesa ya no son lo que eran. Está buenísimo, Katie. Muchas gracias. Sí, las gambas están de miedo. Son de las Marty. Donde tenemos el restaurante. Las he pescado esta mañana. Deberíais venir a comer ya que estáis aquí. Y iremos. Y el pueblo está precioso. Suena bien. ¿Son majos? Sí, sí que lo son. Ahora venga. ¿Vas a dormir con las pulseras puestas? Sí Si tuviese una hermana mayor, ojalá fuese igual que yo, sí Duerme bien Buenas noches, ¿te dejo la luz encendida? Sí ¿Te ha chocado verlo? Sí Sí La verdad es que sí Sabía que estaba enfermo, pero no me esperaba que fuese algo tan exagerado. ¿Qué es lo que le pasa en realidad? Si no te molesta, que pregunte. No, no. Hace seis años le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral lamiotrófica. Es un tipo de enfermedad motoneuronal que hace que pierdas gradualmente el control de los músculos. Está resistiendo, pero el pronóstico es bastante malo. Joder. Lo peor es el calendario. La mayoría de la gente no dura más de cinco años, así que ya vive de prestado. ¿Hay medicamentos, tratamientos o algo? Le dan pastillas y va a sesiones en una cámara hiperbárica. ¿Eso qué es? Lo que usan los buceadores cuando les da mal depresión. Los médicos creen que respirar oxígeno puro a alta presión puede servir para ralentizar la enfermedad, pero no es una cura. ¿Y la hay? No. Vaya una mierda. Vamos a beber algo y que Frida termine esto por la mañana. Mm -hmm. Sí, vale. Vale. ¿Y por qué dejaste el trabajo? Oh, pues, por muchas cosas. No me gustaba en lo que me estaba convirtiendo, ¿sabes? Y desde que murió la madre de Yoshi me he estado volviendo poco a poco un tipo gris y trajeado. ¿Cuándo murió? Hace ocho años. Debió de ser duro. Sí que lo fue, sí que lo fue. Pero Yoshi y yo salimos adelante. ¿Cómo? Apoyándolos el uno al otro. Los dos contra el mundo. Se os ve muy unidas. Sí, sí. Mañana te llevaré a la casa de campo a primera hora. ¿Oh, no nos quedamos aquí? No, creo que sería demasiado para Patrick. Ah, oh, no, tranquila, tranquila. En realidad, la casita es un poco básica, pero podéis entrar y salir cuando queráis. Oh, seguro que es estupenda. Mm. Ya tienes trabajo, Josia, así no te metes en líos. Papá. ¿Te servirá para madurar? Ya, claro, pero si ya soy madura, me sobra madurez, la voy regalando por ahí. Tengo que enseñaros cómo encender el generador. Está en el granero. ¿Qué generador? ¿No hay electricidad normal? No. Ya no tiene tanta gracia, ¿eh? Os enseño cómo funciona. ¿Eh? Ahora vosotros. ¿Eh? Primero tienes que encenderla. Muy bien. Pásalo bien, Yoshi sí. Estaremos en la fábrica, llámame al móvil si necesitas algo La verdad es que aquí los móviles no funcionan, me temo Tenéis que ir a la carretera principal oh. No he venido hasta aquí para limpiar, ¿eh? Te irá bien No tardaremos Para comer, eso de las dos Sí, genial Vale ¿El restaurante está en el puerto? Ahí está, ¿lo ves? Vaya, es Señora un buen Trincher. sitio ¿sí? Pasa de él, ni te pares Señora Trincher. Señor Bullwick. Veo que su marido ha anunciado una comida de dos platos con vino por 20 libras por cabeza. Así es. ¿Se cree que somos tontos? No, todos no. A los del pueblo nunca los van a engañar. Saben muy bien que en cuanto pidan postre y café la cuenta será de casi 30 libras. Por eso yo nunca hago ofertas. Cuando comes en la alta cocina de Borswick te dan lo que pagas. Eso me han dicho. Acuérdese de decirle lo que le he dicho. Claro, señor Borswick, claro. Encantador, uh -huh. es la competencia. Por decirlo así, <risa> lleva aquí 30 años. Cuando Patrick abrió en las redes, ese tipo intentó de todo para echarnos del negocio. Es la persona más desagradable que he visto en mi vida. Muy bonito, muy bonito. ¿En serio? Sí. ¿Has visto algo que te guste? Uh... Me apetece la ensalada de cangrejo al horno. Excelente elección. Bien. Perdón, hay problemas gordos. María y Sophie se van a ir a trabajar a un hotel de moda en Glasgow y Patrick está furioso. Perdóname un momento. Lo siento. No podéis dejarme tirado en la estacada. Lo siento, pero si queremos el trabajo, tenemos que empezar mañana. ¿Qué está pasando? Estas dos nos dejan tirados. Y justo antes de la temporada alta... Esto es muy aburrido. Y nos ha salido una oportunidad fantástica de trabajo con piso en Glasgow. Terminad el turno y luego apañamos lo de los pagos antes de iros. Gracias. Yo les enseñé. No sabían servir ni una pelota de tenis. Me acuerdo, Patrick. Pero es parte del negocio y tú lo sabes. El personal viene. ¿Dónde y va. voy a conseguir sustitutos con tan poco tiempo? Ya nos las apañaremos, pero tienes que calmarte, cariño, por favor. ¡Es increíble! ¡Ay! ¡Dan! ¡Dan! ¿Me ayudáis, por favor? bien, No puedo yo solo. Estaré mejor por mi cuenta. Deja que te llevemos a un hospital para que te revisen padre. Está demasiado lejos. No puedo hacerle eso a Dara. Por mí sin problemas. Pues por mí no. No me he roto nada. Me he caído de culo. Me he hecho daño en el ego. Fin del asunto. Solo tengo que tumbarme un rato. Estaré bien. Vale, voy a llevar a Dan a casa. Enseguida bueno. vuelvo. ¿Seguro que estará bien solo? Sí, solo necesita espacio. Vaya, vaya, vaya. Hacía falta leña para la estufa. No te tenía por una aventurera. Es que no hay mucha demanda en Londres. ¿Te echo una mano? Vale. Muy impresionante, yo sí. Yo lo cojo. Solo queda media docena. ¿Necesitas papel? No hay, ya hemos mirado no, no, no, no, no, un momento He pensado que igual queríais desayunar con nosotros mañana Oh, sí, eso sería <ríe> genial <ríe> Mi padre me ha dicho que habéis perdido dos camareras uh -huh. ¿Qué vais a hacer? Poner anuncios, pero podría tardar mucho Aquí no hay bastante gente joven para cubrir los puestos. Se han ido todos. Nunca pensé que me alegraría de tener multas de aparcamiento. <risa> Bien, allá. Zarillas. <van>. <risa> Estupendo. <risa> Les irá bien. Es que son muy de ciudad. Tendrías que haber visto la cara de Dan cuando ha visto el generador. Y a Jussie no le ha entusiasmado precisamente lo de los móviles. No tiene gracia. Un poco sí que tiene. No tiene gracia. No tiene gracia. Es usted un malvado. Señor Trenchard, es usted un malvado. Hola. Hola, buenos Buenas. días. Sentaos, ya casi está. Qué bien, ¿vale? Hola. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Poneos un café. Estupendo. ¿Lo habéis dormido bien? Muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Patrick, yo sí y yo veníamos hablando. Ah, de camino. sí, me ha dicho que se han ido dos camareras. Pues si os falta personal y necesitáis ayuda, yo he sido camarera antes. Eso sería estupendo. Genial. Bueno, ya estamos. Ah, yo sí este es Antonio, trabajaréis juntos. Tú haz lo que él te diga. Hola. Mucho gusto. Teniendo en cuenta los resultados financieros, el precio me parece justo. Lo único que me preocupa es que el contrato no dice nada que evite que compren la marca, cierren el taller y externalicen la manufacturación al extranjero. ¿Tú crees que harían eso? Bueno, yo lo haría en su lugar. No podemos permitirlo. No, llamaré a la sede para poner una cláusula en el contrato y así proteger a los trabajadores de aquí. ¿Podemos hacerlo a tiempo? Depende de si están dispuestos. Y si no lo no están, les haremos cambiar de opinión. ¿Por qué hoy no has ido a trabajar? No me apetecía. Entonces puedo no ir a clase cuando no me apetezca. Ni por asomo. Ah, qué injusto. <risa> ah, ah. Claro, eres papá Ya lo sé ¿A qué viene esa sonrisa? ¿A nada bueno, si no es a qué, ¿a quién? papá ¿cómo se llama? como sigas me voy a la cama <ríe> si sí, es por dar conversación ya te dije que venir aquí no sería tan malo el generador se ha vuelto a parar pues entonces arréglalo Vale, oh, cuidado, lo siento, y más que lo sentirás. ¿Eh? Oh. ¿Con qué esas tenemos, eh? No te rindes, ¿eh? ¿Perdonad? Creo que pondremos una mesa larga en media Cerrado, por desgracia hoy no abrimos Seguimos necesitando una garantía de que se protegerá a los trabajadores Sabemos que nos pide lo imposible Pues no hay trato Entonces hemos perdido el tiempo ¿Por qué es imposible? Es malo para los negocios ¿Por qué? Se lo dirá cuando nos vayamos cuando fundé Vagabonds, contraté a gente del pueblo para que hiciese ropa con telas del pueblo, como siempre se hizo. Es la idea de detrás de Vagabonds, calidad y comunidad. Si compran Vagabonds, compran la idea, si no, ¿para qué se molestan? Dígale que sea razonable. ¿Por qué? Si tiene razón. Inventen un nombre nuevo, copien los diseños y produzcanlos en un taller esclavista chino. No sé por qué lo han hecho, a no ser que esta empresa tenga algo que quieran. ¿Qué podrá ser? Cumple las expectativas de los estudios de mercado entre los chavales de 14 y 18 años. Es un grupo complicado. Desconfían de las corporaciones. Quieren algo genuino como vagabonds. Así que, ¿por qué no nos ahorran a todos un montón de tiempo, hacen lo decente y aceptan nuestras condiciones? Así ustedes se quedan con su nicho de mercado. Los del pueblo conservan el trabajo y nosotros dormimos mejor esta noche. Señora Trenchard, creo que tenemos un trato. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Ha sido una pasada. Como me partas el corazón, te parto. los tiene todos bailando encima de las mesas. No lo dudo. Es un gran tipo. Lo supe desde el primer día. Y yo. Por eso me casé con él. ¿Qué vais a hacer con el dinero? Saldar las deudas del restaurante. Nunca ha dado beneficios. Patrick se niega a poner precios altos. Pero tampoco compra nada que no sea el pescado de la mejor calidad. Lo que está bien en temporada alta, pero en invierno, en la baja, nos cuesta una fortuna. Es optimista. ¿Y tú eres realista? Alguien tiene que serlo. <risa> ¿Y por qué no estás en la fiesta? He salido a tomar el aire. Me da pena que esto se acabe. Mañana vais a volver. Acabaron las noches en esta casucha vieja y con corriente. La casita es genial. Y sinceramente, no estoy seguro de querer volver. Pues quedaos más tiempo. a subastar el pescado empezamos con 8 yo. 10, muchas gracias he oído 12, yo tengo 12, gracias, 12 ahí, gracias 13, he oído 13, tenemos 13 13, 14 señor sí. 14, gracias, 15 señor sí. 15, 16, señor Bordwick, gracias 17 señor, uh -huh. gracias señor Bordwick, 18 vendido por 17 a Patrick 17 por libra Muchas gracias Ande que le den oh, Aprenda a ser buen perdedor Vaya humor Acabas de ganar tu primera apuesta Has pagado de más Sí, pero ha valido la pena solo por cabrearlo Que vaya bien, gracias Creo que se acerca Sí, justo a tiempo Katie dice que os quedaréis más tiempo Sí, puede ser, si no es molestia. Me parece buena idea. A yo sí le va bien en el restaurante. Y está claro que es bueno para ella. Y tanto, hace meses que no era tan feliz. Le ha dado un motivo que no, no sea fastidiarme. A ti también te vendrá bien. Este sitio es especial. No sé a qué me voy a dedicar. La temporada empieza la semana que viene. Toda ayuda es poca. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Sí. No te puedo ofrecer el sueldo al que estás acostumbrado, pero la casita es gratis y podrás comer toda la comida que podamos cocinar. ¿Aceptas? Me harías un favor de los gordos. Vale. ¿Eh? Gracias. por volver a Londres. No, ninguna. Pues no volvamos. ¿Qué te parece? Vale, por mi bien. ¿Mm? Vale. Retírate a saber por dónde sale esto. Algún día puede que yo ya no esté, así que tendrás que cuidar a mamá por mí. ¿Qué quieres decir? Tendrás que ser una niña mayor y fuerte. ¿Pero a dónde te vas? Al fondo del mar. ¿Dónde está el tesoro? ¿Cuándo? Oh, algún día. No quiero que te vayas. Ni yo tampoco, pero serás valiente por mí, ¿verdad? Muy bien. Esa es mi chica. Aquí tienes, Miguel Ángel. Gracias. Tienes pintura en la cara. Pues como tú. Ayla? Ayla? pasa? Me ha llamado Patrick. Ayla ha desaparecido. Espera un momento. Dan, tenemos que irnos. Ayla ha desaparecido. ¿Se ¿Sabe algo? Creo que estará en el bosque. Me he dormido. Y la, la encontraremos. Podría estar en cualquier parte. Tiene que haber algún sitio que sea especial para ella. Prométeme que no volverás a escaparte así nunca más. Lo prometo. Nos tenías muy preocupados. Lo siento. Buenas noches. ¿Papá era como Dan antes de ponerse enfermo? No me acuerdo. Un poco, así. ¿Por eso son amigos? <risa> Seguramente. ¿Y por eso sois amigos? Buenas noches. estará yendo a la cita no quiero pensar en ello le echó el ojo a Antonio desde el primer día es guapísimo oh, se supone que tengo que sentirme mejor yo sí, ya no es una niña Dan tú mm. ni caso, solo te intenta fastidiar gracias que sepas que esos latinos pueden ser encantadores <risa> gracias Pete. así está bien Solo estaba descansando a la vista. ¿Cómo está Ayla? Oh, de maravilla. Le daré las buenas noches. Muy bien. Me voy a la cama. Pues yo también. Solo porque yo me acueste, no tienes por qué acostarte. A Kate le vendría bien estar acompañada. Y si vuelves ahora, solo vas a darle vueltas a lo de ellos. <ríe> buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vale. No te duermas bien. Buenas noches. ¿Cómo lleva a Patrick lo de dormir en el piso de abajo? No muy bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Casi siempre, sí. Uh -huh. Ya, pero... Deja de preocuparte por Josie. Sí. Ya es mayordita y Antonio es un buen tipo. Ya lo sé, ya lo sé, es que cuesta despreocuparse, ¿sabes? Lo sé. Creo que mi padre y Katie se llevan muy bien. Qué bien. Me refiero a. que se gustan. Oh. ¿Y a ti te parece bien? Llevamos los dos solos desde que se murió mi madre. Supongo que me da miedo perderlo. Tu padre te quiere. Nunca lo perderás. ¿Y eso cómo lo sabes? Lo sé, ¿Estás seguro de esto? Es tu día libre. Créeme. No me molesta para nada. por lo de el tratamiento de cámara hiperbárica. ¿Y? Dice que es aferrarse a un clavo ardiendo. Solo nos quedan clavos ardiendo. Aquí tiene lo abro. Está un poco... Creo que se ha atascado. ¿Algún eh, problema? Sí, creo que se ha atascado. ¿Te ayudo? Vale. Sujeta. Perdón. <risa> estupendo. Quiere un poco de vino. Muy bien. Dos róbalos, dos patatas con romero, una de espinacas y una de judías verdes. Oído. No se parece mucho a las finanzas, ¿eh, papá? No, es mucho más divertido. ¿Y el salmón and cruz para la mesa 17? En dos minutos. ¡Eh! Te he visto lo sabes. Solo estoy siendo amable. ¿Entonces qué? Yo era un liga rápido hasta que llegase la próxima camarera. Es eso. Oye, no te pongas así, ¿sí? Escuchad, ha sido la mejor hora de la comida que hemos tenido nunca. Es, bien. Muy bien. Cargo, joder. No sabes si así sido. Sí que lo sé. Y tú también. Voy a por la silla. No. Ya no te sostienes bien con esas cosas. Ahora Patrick. mismo sí. Quédate aquí, por favor. Y deja el motor en marcha. ¡Oh! ¡Oiga! ¡Bordwick! ¿Qué? ¡Usted y yo! ¡Fuera! ¿De qué está hablando? Vamos a zanjar esto como hombres. ¡No sea ridículo! Ahora, váyase tullido talado, llamo a la policía. ¿Estás es un gallina? Pues claro que no. Pues venga aquí, so gordo. Muy bien, usted lo ha querido. Venga, pedazo de cabrón. Tengan cuidado con lo que dice. ¿eh? ¿Eh? ¿O ¿Qué? ¿O ¿eh? ¿Qué? ¿Me hará comerme la mierda asquerosa que sirve? ¡Se acabaron! ¡Ah! ¡Parad! ¡Parad de inmediato! ¡Los dos! basta. ¿Cuándo piensas dejar de actuar como si no te pasara nada? Ya no puedes hacer lo que hacías antes, Patrick ¿Quién lo dice? Tu cuerpo lo dice Aunque le den <risa> 哈哈哈哈 <laughs> <laughs> <laughs> No, oh, oh, Lo siento Solo no quiero levantarte Me han fallado los brazos No puedo, te demasiado ¿Y ahora qué, guapa? Voy a por Dan. Volveré dentro de 20 minutos No es buena idea Solo tenemos que esperar a Frida Podemos enviarla a portal. Bien pensado, Batwoman. Antes me he portado como un imbécil. Pues sí. Pero sigue siendo mi héroe igualmente. Ay, ya. Ah, esta mierda de enfermedad lo ha fastidiado todo. ¿Verdad? Qué mala suerte. Animaos, aún no he muerto. A ver, Dan, la cuidarás por mí, ¿verdad? ¿Eh? Claro. ¿Cuánto tiempo habéis estado ahí fuera? ¿Cómo? Sobre una hora. ¿Y no podías haberme avisado? No. Sé que no lo demuestra, pero a Patrick le aterroriza a muerte lo que le está pasando. Me ha cogido de la mano y no me la ha soltado hasta que ha llegado Frida. Será el doctor Andrews. que descansar. Uh -huh. Si le cuesta respirar, llame a una ambulancia. Vale, gracias. De nada. Que a veces ya no sé qué hacer. Pero entonces Patrick me sonríe y yo sigo como sea. Mm, ya. La gente lo admiraba. Hasta lo idolatraba. Pete aún le idolatra. Haría cualquier cosa por él. Patrick le salvó la vida. ¿En serio? Sí. El restaurante se estaba quemando. Y todo el personal y los clientes salieron menos Pete. Así que Patrick volvió a entrar. Atravesó el humo y las llamas, lo encontró inconsciente y lo puso a salvo no lo sabía ¿y cómo lo ibas a saber? es la que tenía yo cuando me mudé aquí desde Alemania para estar con Patrick este sitio te cambia a hacerme una buena oferta hoy? ¿No te la hago siempre? ¿Cómo está Patrick? Está bien, muchas gracias. Ya lo conoces, no para de luchar. Bien. Para. ¿Para? Alta cocina de Bordel. Gracias, Tommy. Dale recuerdos a Patrick. Lo haré. Ahí. No hay línea amarilla que me lo impida. No me deja pasar. No es problema mío. Oh, mueva el coche, Bordwick. Ja. Ja. Yo es que alucino. <ríe> espera, espera. ¿A dónde vas? Enseguida vuelvo. ¡Tommy! Haberle visto la cara. Ay, señor. señor. Tengo que pedirte un favor. Lo que quieras. A Katie le encanta bailar y me gustaría que la llevaras a bailar una de estas noches. Vale. Oh, oh, gracias, Diana. Gracias. Gracias. maravilloso. Hay piezas de oro, rubíes rojos y brillantes, diamantes, diamantes grandes como un puño así de grandes. ¿El tesoro está en un cofre? Pues claro. ¿Pesará mucho? Oh, sí, imagino que sí. ¿Entonces cómo lo vas a levantar? Oh, pues en tierra puedo estar volviéndome débil. Pero ahí abajo en las profundidades sigo siendo igual de fuerte que siempre. ¿Y podrás con un cofre tan grande? Oh, sí, pues claro. ¿Cuándo irás a por él? Pronto. por una noche tan fantástica. Me lo he pasado de cine. Y ya. Buenas noches. ¿Despierta? ¿Qué tal tu cita? No era una cita. Patrick me pidió que llevase a Katie a bailar y así lo he hecho. ¿Estás enamorado de ella? ¿Pero qué te pasa? He visto cómo te comportas. No estoy ciega, papá. Está claro que os gustáis. Y yo sí. No pasa nada. Yo sí. Yo sí. días. Se ha quedado buena mañana para pasear, ¿eh? Sí. Sobre... Sobre lo de anoche, pues. Mm. Ya lo sé. ¿Podrías haber invitado a Antonio hoy? Hemos cortado. Creo que estoy enamorada de él. No es una tontería. De tontería no tiene nada. Pero le odio. Es normal, pero merece la pena. Me hace sentir vulnerable. Me temo que es así como funciona. Ya, yeah, pues es un asco. Uh -huh. Gracias. ¿Por qué? Pues por escucharme. De nada. ¡Kate! ¡Kate! ¿Qué pasa? Voy a levantarme, quiero comer con vosotros. El médico dijo que tenías que descansar A la mierda lo que dijese Hay que seguir viviendo Vale Me han dicho que Borwood tardó tres horas en encontrar a alguien que quisiera ayudarle a bajar el coche Pues tienes suerte de que no la tirases al mar No es mala idea No pienso visitarlo en la cárcel, señor Trencha Yo sí Eres mi chica favorita. ¿Este soy yo? Me gusta dibujar tu sonrisa. Es una sonrisa excepcional. Vamos a ir a la lonja. A por pescado, tú y yo, el martes. Sé que te da un poco de vergüenza que te vean conmigo en público, pero... Bueno, pues como siempre. ¿Entonces? Pues claro. El tuyo es más profundo que el mío. Ya está. No tendrías que haber aceptado, Dan. Ya sabes lo que dijo el Está médico. bien, tranquila. Yo lo cuidaré. ¿Cómo que tranquila? No está en condiciones de salir de casa. Katie, escucha, escucha. No puedes protegerlo todo el rato. Soy su mujer y mi deber es cuidarlo en la salud y en la enfermedad. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Pero a veces las cosas cambian. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto. muy confusa debería hacerle caso al médico y no dejarle hacer lo que quiere para que muera más despacio no es muy egoísta eres la persona menos egoísta que conozco ¿qué vamos a hacer? haremos lo de siempre ¿el qué? lo mejor para Patrick ¿qué es lo mejor para Patrick, Dan? que sea feliz ¿Sabes lo que me diría si me conociese de joven? No tengas miedo al amor. En cualquiera de sus formas, no tengas miedo a amar. Olvida las razones en contra, olvídalo todo, menos lo que te diga el corazón, porque es al final lo único que importa. ¿A quién amamos? No por qué ni cuándo, sino a quién. echo de menos. Pues ¿por qué me ignoras. Supongo que me da miedo como me hace sentir. A veces me supera. Lo siento. Y yo también. ¿Cómo está? Creen que es neumonía, que según parece es un efecto colateral frecuente en las últimas etapas de la isla. Esta tarde lo sabremos seguro. Oh. ¿Por qué no te vas a casa? Uh -huh. ¿Y tú qué? Yo pienso quedarme hasta que me echen. ¿Y por qué no reservamos un par de habitaciones en el hotel del pueblo? Así no hay que ir para arriba y para abajo. ¿No te importa? Pues claro que no. Yo sí cuida a Aila. aquí hago más falta que allí. Gran idea. Eres un sol. Gracias. Voy a volver. Katie. Saluda a Patrick de mi parte. Tendrías que comer algo No tengo hambre Prueba a ver He dicho que no tengo hambre Disculpes, sé lo que sientes. No, que va. Cada día que pasa está peor. Y ninguno de los dos podrá descansar hasta que pase algo definitivo. No, no creo que te imagines cómo me siento. Desearía que volviese a estar completo. Que fuese Patrick. Pero sé que nunca lo estará. Ya está pudiendo Las noches son lo peor. Las paso sola en nuestra enorme cama de matrimonio mientras él está abajo en ese cuarto diminuto. Y lo único que quiero es estar con él, tumbarme a su lado, dejar que me abrace y oírle decir tranquila que todo saldrá bien. Pero a la mañana siguiente tengo que saltar de la cama y ser fuerte y apoyar a la familia. No, Dan, no creo que te imagines cómo me siento. Tienes razón. Lo siento. No debería decir cosas así. No has hecho más que ayudar. ¿Qué me da derecho a decirte cosas así? Que soy un amigo. Sí que lo eres. Y los dos te queremos muchísimo. ¿Dan? ¿Dan? ¿Qué, qué pasa? Lo siento, ya no sé ni lo que hago, me estoy volviendo loca. No, no, no te estás volviendo loca. Oye, Dan. contigo no me puedo controlar, estoy enamorada de ti. He intentado no estarlo, pero lo estoy. También estoy casada con tu amigo y él me necesita más que tú. Así que tenemos que tomar la decisión correcta. Uh -huh. ¿Quieres que me vuelva a Londres? Lo necesito. ¿Cuándo? Esta noche. Uh -huh. Voy a echar mucho de menos. ¿Puedo ver a Patrick antes de irme? No creo que sea una buena idea. Me parece que lo mejor para todos es que te vayas sin más. El médico dice que han pillado la neumonía a tiempo. Esta tarde te llevarán a planta. En la semana que viene en casa. ¿Dependido de verme? Dígame, ¿cómo está su amigo Dan Porter? ¿Ha seguido apilando coches últimamente? Ah, le parece gracioso, ¿verdad? Pues igual esto le borra la sonrisa de la cara. Lo vi con su mujer en el Hotel Caledonian anoche. Cogieron una habitación juntos. Tienen una aventura. ¿Qué no mete el hocico en sus asuntos? <risa> Dice que la comida del hospital es un asco ¿Ah, sí? ¿Le llevamos salchichas? Buena idea Puedes dormir aquí conmigo si te apetece Gracias, cielo Duerme bien ¿Te preocupa? Sí No sé cómo se les apañará él solo le irá bien. ¿Tú crees? Sí. Bienvenido a casa, papá. Oh, son preciosas, cariño. Vaya, ¿lo has hecho para mí? ¿Qué? Me acuerdo de la primera vez que te vi. ¿En ese bar de Village Darsin? No. Antes de eso. Estabas corriendo por la calle bajo la lluvia me acuerdo que pensé Con esa mujer quiero pasar el resto de mi vida Eso nunca me lo habías dicho Ya Prométeme una cosa ¿El qué? Llama a Adán un día de estos 没什么问题 Dame un abrazo. Te quiero, cariño. ¿Vas a ir hoy a por el tesoro? Sí, hoy puede que sí. Ahora, ábreme la puerta del coche. Anda. ¿Volverás a la hora de siempre. Había pensado tomar un par de cervezas. Ni de coña. ¿Eh? Eres un peso pluma. Seguro que no quieres que vaya. ¿Y para qué vas a estar mientras estoy metido en esa cámara de las narices? Acuérdate de la felicidad. Vamos. Así que esto tendrá que valer. No ha habido ni un solo día desde que nos conocimos que no haya pensado en la suerte que he tenido de estar contigo. Solo con verte sonreír se me parte el corazón de mil maneras distintas. Dile a Ayla que esta vez voy a coger el tesoro pase lo que pase. Dile que os quiero a las dos más que a nada. Cuídala por mí. Siempre estaré con vosotras, siempre os querré. Ser felices y vive tu vida con toda la elegancia y pasión que te hace ser quien eres. Amor mío, corazón, acuérdate de la felicidad y ella se acordará de ti. Katie, ¿Qué, qué? ¿pasa algo? Ha muerto oh. Peter Grant se lo ha llevado al puerto y que le ha pedido a un pescador que le llevase a bucear. le ha dicho que era parte del tratamiento.